salir a verlos por aquí porque no se vienen ningún rasgo para acá al que me la paso muy bien veníos veníos al Quédate, os vamos a dar un montonazo de actividades divertidas juegos y cosas que podéis hacer para divertiros en vez de estar tirado en el sofá en casa pues puedes venir y divertirte aprender cosas y las cosas que hacemos pues las decimos entre todos y todas actividades y las excursiones que hacemos y al principio este grupo está dividido en muchos grupitos pequeños porque no nos conocíamos pero ahora ya somos un buen conjunto y nos llevamos muy bien y me gustaría la unísima gente venéis de